Actualmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico se está convirtiendo en la enfermedad del milenio. Y esto no es extraño si tomamos en cuenta que abarca todas las todas las edades desde recién nacido hasta la senectud. Actualmente se ha desarrollado una gran tecnología y avances en diferentes estudios que nos permiten un diagnóstico más preciso, fino, que ofrece al paciente un tratamiento oportuno antes de que sobrevengan las complicaciones. El 20% de la población padece esta enfermedad. De este, de este porcentaje, el 8% va a requerir cirugía. El mejor método para tratarlo es la cirugía laparoscópica, que construye una válvula antirreflujo y deja al paciente libre de síntomas y signos. Hay diversas técnicas que se practican para hacer esta válvula, pero lo más importante es el diagnóstico y en el diagnóstico siempre debe hacerse una endoscopía que nos permita ver el daño en el esófago acompañado después por una manometría y o pechimetría que puedan precisar con exactitud del tratamiento que requiere cada paciente ya hay, que hay pacientes que por el tiempo que tienen del reflujo desarrollan problemas de motilidad del, es, del esófago por eso es muy importante agotar todos los estudios para que el tratamiento sea efectivo y resolutivo y el paciente pueda quedar libre de, de síntomas y llevar una vida normal una vez más pueden obtener mis datos en pantalla y cualquier duda pueden comunicarse conmigo y les contestaré todas sus preguntas. Muchas gracias.